La compraventa de nombres de dominio, como mis errores eh, como inversor. Llegué tarde a la gran oportunidad de negocio que era comprar eh, palabras de diccionario que denominaran sectores de negocio acabado en .com.es aquella época sí la viví, pero no vi la oportunidad de comprar esos nombres de dominio cuando estaban disponibles por, para comprar por un eh, muy eh, módico precio. ¿Qué ocurre? Que si sí, vi el negocio al tiempo y me planteé vale, los grandes nombres de dominio eh, ya están adjudicados, entonces ¿qué hago? pues compro nombres y dominio a lo mejor no de tan primerísima categoría, pero eh, le doy eh, contenidos, le creo una comunidad, le doy un tráfico, eh, lo posiciono adecuadamente en buscadores y se lo vendo a empresas grandes de buenos sectores de negocio donde se tienen que transformar digitalmente y en aquel momento no habían pegado el paso. Eh, como teoría estaba muy bien, pero eh, el crear contenido de calidad que posicione bien al fin y al cabo no es barato, hacer eso en modo factoría, fábrica es muy complicado intentar mantener eh, eh, una rentabilidad al mismo tiempo que tienes que crear unos contenidos de calidad que valen caros, donde son unos nombres de dominio donde los compradores potenciales eran muy una banda muy estrecha de, de empresas que tampoco estaban dispuestas a pagar en aquel tiempo porque no lo veían, entonces pocas empresas tenéis que apalancar un nombre de dominio varios años donde tienes que crear contenido de calidad para ya veremos si en un futuro me lo quiere comprar o no eh, una empresa que quiera digitalizarse, pues entonces eh, el negocio pintaba, pintaba bien pero la práctica eh, fue un... Fue un eh, Tremendo fracaso. Así que una pena por mi, mi experiencia con la compra-venta de dominios, donde quería aportar un paro añadido de contenidos y usuarios y una gran comunidad a distintos proyectos. Eh, eh, habría que haberlo hecho mejor en aquel tiempo como inversor, pero se aprende la lección y espero que este caso os sirva de interés. Nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.